¿Qué tal Transfans? Les habla Trooper, les doy la bienvenida a este nuevo video review con algo muy especial Y pues en esta ocasión orgullosamente les traigo a... El trailer de Fans Project, el G3, ¿cómo ven? Pues me llegó el día de ayer y mi primera intención era hacer un review, pero no tuve chance, así que probablemente tenga que hacer esto en dos partes y pues vamos a comenzar la caja pues está de lujo la, el empaque no se parece nada a los al detalle que traen los demás que han traído los demás eh, productos de, de fans project y pues tiene muy buen acabado este, buen detalle en la parte de aquí atrás pues podemos ver fotografías de del mismo set para Optimus y uh, en la parte de arriba se dan el lujo de irnos mostrando lo que son las armas para los demás las demás figuras las demás figuras Classics y Universe por este lado vemos a a Roller y en esta parte de aquí tiene un cartón que se quita para poder meter adentro de la caja a Optimus, pero no lo voy a hacer a menos no por ahora. Y pues vamos a comenzar. Voilà. Eh, como pueden ver viene pues en su plástico, eh, su empaque de plástico. Voy a quitar ahorita el trailer y voy a mostrar las las armas que vienen en este plástico. Vamos a abrirlo, vamos a abrir el arma para, en un muy bonito cromo y pues la separaré de aquí de las, del pedazo de plástico, este es para Sideswipe, Red Alert o sound Striker. esta de acá es para Bumblebee, esta de acá es para Mirage, esta otra es para Hound muy padres y esta espada es para Grimlock como ven se están de lujo, brillan muy bonito y este de acá pues es Roller y como pueden ver con sus clásicas seis llantas que por, lo ci que por cierto me fascinó mucho que trajera ruedas independientes si se dan cuenta, giran independientemente las ruedas de cada lado. Y está muy padre este detalle Aquí se los muestro. Tiene eh, un plástico traslúcido aquí que se ve suave. También la parte de acá. Tiene su orificio para montar, la, el, montar el arma de Optimus. Y se puede abrir este compartimento para meter eh, creo que son unos cubos de energía para para el Power Convoy que Fans Project sacó también para Optimus Prime vamos a seguir con lo demás ah, está genial esto, está genial aquí pueden ver que se puede eh, enganchar a Optimus con este orificio, afortunadamente Optimus trae aquí un, un este, unos postes en las dos piernas, no sé si con la intención de Hasbro de algún día sacar una caja, pero pues se supone que Fans Project y otros grupos no sacan accesorios si Hasbro no lo va a hacer, a menos que Hasbro lo vaya a hacer, perdón, y pues como... Vemos, no tenían planeado Hasbro sacar eh, un accesorio como este para Optimus. Ok, eh, podemos ver que gira bastante bien. Las llantas son muy parecidas. Si se dan cuenta, pues tiene un detalle muy bueno. Este, ahorita vamos a hacer un zoom a los otros paneles. Ahí, voy para atrás. Sí. para atrás, me cae que este video lo voy a tener que hacer en dos partes vamos a quitar óptimos por un momento, en la parte de aquí abajo podemos sacar estas estos soportes aquí podemos ver el detalle de las puertas, bien grabado en el plástico, muy padre tiene su detalle de luces color rojo, ahí se pueden ver, es tra plástico translúcido la caja se puede abrir hacia los lados y bajamos y extendemos como la ven y pues aquí empieza lo bueno porque pues podemos meter a por ejemplo a Bumblebee y creo que hasta ahí si acaso un vehículo más pequeño y no creo que no va a cerrar al mismo tiempo bien acomodado solo puede entrar un vehículo y aquí podemos ver a Bumblebee ahí adentro si lo ven, yes y pues caben perfectamente caben perfectamente estos vehículos, inclusive este que está sidewalk que es bastante largo en comparación a los demás pues tiene buen detalle Ahí, podemos, ahí no se puede ver pero ahorita lo van a ver por dentro eh, con lo que sigue será pues vamos a checar lo que es el trailer con, con un aditamento que trae en la parte de abajo aquí lo vamos a ver Primero la, lo que es la parte de abajo que no es una defensa se mueve hacia atrás. Este artefacto lo movemos y para qué servirá. Ah, pues trae estas llantas que sacamos hacia los lados. Subimos el poste ahorita, los pues postes de soporte. Levantamos este panel de aquí y dirán, oh my god, what happened with this? ¿Para qué sirve? Bueno, ponemos acá Optimus y me va a hacer falta espacio, desgraciadamente. Bueno, pues pueden poner a remolcar lo que sería el Power el Power Convoy para Optimus Prime, pero pues como yo no tengo el Power Convoy, pongo a la armadura de Ultra Magnus y pues nos podemos ir de viaje por toda la carretera con este con esta belleza híjole necesito un lugar más grande para hacer los luz y pues rueda excelente, está muy bien muy padre tiene, puedes dar vueltas solo en este pequeño ángulo, no es mucho pero es suficiente, además no vamos a estar jugando con el ello pero bueno, pues vamos a quitar este de aquí y a cerrar el compartimento vamos a regresar esto vamos a quitar Optimus un momento y ahora vamos a abrir la famosa caja eh, Lamentablemente esto se va a ir a dos partes y pues vamos comenzando con bajar estos soportes, levantamos estos de aquí para dar un soporte adicional y aquí vamos a poder abrir okay. y nos vemos en el próximo video. Bye.